Te tengo al lado y me siento solo El miedo me come y no entiendo cómo. Razones no faltan para querer irme Pero si me voy quizás falta todo Ella me llama y me llama y no sé qué hacer Llama y me llama y si sí volveré Porque tú eres mi pasado y lo mejor que nadie me ha pasado también Me llama y me llama y no sé qué hacer Llama y me llama y si sí volveré el no poder entendernos es lo que no logro entender yeah. Y cómo voy a darte mi mundo entero Si ya no es certero pasarte el mundo Y cómo cambiaremos con el tiempo Si tú me cambiabas en un segundo Si te digo para y me pones peros Separados nunca y tampoco juntos Entonces tú dime en serio qué hacemos lo